cosa de la que podría hablar en el programa es sobre... ¿Cómo se llama? <ríe> sobre esta tos y nerviosismo también. ¡Pa, pa, pa! Eh, sobre... ¡Pa! Sobre... Sobre qué parece yo qué sé, eh, Doña Música butterflies o la melodía del olvido, o la caca que vi en la acera esta mañana. Que no vi ninguna porque esta mañana no salí, creo. No, no salí. Arias... Ayer hice galletas. Ricas. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora solo quedan estas. Si van a caer. Ahora solo quedan estas. Ahora solo quedan estas. Muchos rombos quedan. Y corazones. Muy bonitos corazones. Malditos, me voy con un corazón. Y. Bueno, es un programa del que hablaremos sobre cosas variadas. Hoy no. Porque voy a comer galletas y porque es el primer programa en el que, en teoría, Debería explicarse de qué trata el programa Esa es otra Ni siquiera sé Si esto se oye como debiera Y tiene Una amplia calidad de sonido Y claro pues no sé. Au Au Pues no sé Sí, no es una carisma. Me ha pasado más veces. Me he dado cuenta de algo. Cuando estaba comiendo la galleta, estaba más tranquilo. Estaba más tranquilo. Porque repito las cosas. Cuando estaba comiendo la galleta, estaba haciendo realmente el programa. Ahora ya, he comido la galleta y ya esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que hablar! ¿De quedo! hablo? ¿De ¡Me hablo? ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo!